La cenaida torcasa, la torcasa, la orejuda o palomita montera, cenaida auriculata es una especie de colomiforme de la familia Columbidae propia de Sudamérica. Vive comúnmente en Sudamérica, habiendo aparecido pequeñas colonias entre Trinidad y Tobago y las Antillas Holandesas. Se puede encontrar en lugares abiertos que se ha adaptado muy bien a las zonas urbanas. Construye un nido pequeño en un árbol donde pone huevos blancos que erosionan en 12 a 14 días, mide 24 centímetros de largo, los machos presentan coloración celeste en la parte superior de la cabeza y ligera coloración rosada o dorada en el pecho, las hembras presentan color oscuro, es decir, no tienen tonalidades diferentes a su plumaje normal, realizan un canto muy peculiar y muy distinto a otras aves. Tanto macho como hembra cantan esta última casi exclusivamente en el momento previo a alimentar a sus crías. El macho canta con más fuerza y entonación que la hembra. Se reconocen 11 subespecies de Senaida auriculata. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.